Hola, ya estamos aquí. Voy a comprobar que todo esté funcionando correctamente. Hoy vamos a tratar el tema del elemento aire dentro de... <ríe> Veo que, bueno, que ha entrado un poco tarde, <ríe> así que ya sé que me tengo que esperar un poquito más. Pues hoy vamos a tratar el tema del elemento aire en la astrología. Los elementos ya os expliqué en la primera lección, que bueno, lección, en la primera sesión de este cursito, de este recordatorio, de este repaso sobre los temas básicos que se manejan dentro de la astrología tradicional, bueno, de la astrología occidental, de nuestra astrología, de, de esta que que tratamos, hay muchos tipos de astrología, tampoco lo dije en la primera sesión de presentación, pero hay muchos tipos de astrología. Hay, además de las correspondientes a cada cultura, la astrología tiene diferentes sistemas y cada uno pues, utiliza el que más le conviene. Por ejemplo, Albert eh, es tradicionalista, él usa la astrología tradicional sobre todo es lo que contempla, pero hay otros astrólogos pues, que pues, miran la astrología conductual, la, la kármica, la ayurvédica también de la India, la que tiene en cuenta, no sé, hay muchos tipos que yo desconozco, todos los que hay también, pero sé que hay muchos, y hay muchas formas de mirar también la carta. Y bueno, la cosa es que fuera de... Hay una que adjudica a los signos otras posiciones, que no son, ahora no sé decir exactamente cuál es, ya lo miraré para daros este dato, pero hay una que ubica los signos en diferentes posiciones, pero tal vez eso mejor lo hablamos cuando hablemos de los signos. Ahora vamos a abordar el elemento aire, tal como se concibe alquímicamente en la astrología. Y, y bueno, vamos a hacer una meditación sobre el elemento aire, ¿no? Eh, recordando como, eh, sintiendo, mmm, percibiendo, dándonos cuenta de qué nos habla el elemento aire, ¿no? de qué nos está señalando, de qué aspecto de nosotros mismos y de lo que nos rodea, el aire nos habla, el aire nos comunica, el aire nos señala, el aire nos recuerda, el aire nos identifica. Entonces, eh, como vemos en este, en este dibujo de aquí, vemos que el aire se representa con este triángulo partido por la mitad, bueno partido con esta línea, por la mitad no es, pero bueno partido con esta línea ¿no? y eh, podríamos decir que se trata de osar, que el aire es el que osa, el osado y es toda una característica que podemos encontrar en la naturaleza El que. Porque la naturaleza así es, es atrevida, se atreve. Es. Es cálido, aunque a veces eh, nos haga sentir frío cuando hace frío, ¿no? Él en sí mismo es. Eh, perdón, esto no es verdad, se me ha colado, no es cálido, vale. no es cálido ni es húmedo, o sí, ahora no estoy segura, lo siento, voy a pasar de diapositiva porque de esto no estoy segura, no tengo tanta memoria, pero sí que se trata del estado gaseoso de la materia. Os aclararé eh, la confusión esta que ahora mismo he tenido el lapsus. Eh, ya sé que queda muy mal, pero a mí me pasan estas cosas a veces. Me quedo en Alvis con una cuestión, dudo de ella y, y me quedo bloqueada con esto. Mm, ahí vamos. Podríamos... Aunque os hablé de que eh, el origen de todo era el fuego, era la chispa de la vida, el fuego, ¿no? Tenemos aquí una dicotomía. Es como el que estuvo antes, el huevo, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, eh, el fuego no se da si no hay aire. El fuego no puede existir sin aire. Por eso también se le atribuye el origen de todo. Origen que no es inicio. El fuego inicia con su chispa, pero en el aire está el origen. Como eh, dice Kivalion, el Quivalión, eh, en su primer principio ¿no? hermético, es que el, al principio todo es aire, el universo es mental, ¿no? bueno, todo es mente, perdón, <ríe> el universo es mental. ¿Y por qué he tenido esta, esto? Porque en realidad el aire es el universo mental, es el universo de la mente, allí donde se originan todas las cosas, de ahí surge todo, todo antes de tener forma, Física ha tenido una forma mental, pero no hemos de pensar en mental como en pensamiento solamente. Mental es un campo, es un campo <ríe> en el que suceden también fenómenos y esos fenómenos son mentales y uno de esos fenómenos mentales es el pensamiento, pero no solamente. Vamos a ver eh, también cuáles son las cualidades que nos inspira el elemento aire. Podemos hablar o podemos remembrar, podemos invocar y podemos recordar la sensación de la dilatación, de la sutilidad, de la agilidad de la ligereza, de la volatilidad y la informidad, la no forma. Podemos respirar estas palabras, estas sensaciones, estos conceptos, estas ideas, estas sensaciones, estas experiencias. Podemos respirarlas Deja que cada inspiración sea un poco más profunda que la anterior. Invocando y remem remembrando. Todas estas sensaciones que tienes escritas delante de ti. Si tus ojos están cerrados, pues ir abriéndolos despacio para seguir entrando en las sensaciones, en remembrar lo que es el aire. También diríamos que pertenece a los campos de la asociación, allí donde se da la asociación Allí donde se da la relación, allí donde se da la socialización, la objetividad y la versatilidad. Vamos a respirar estas sensaciones. Dejando que cada respiración sea un poco más profunda que la anterior. Invocando lo que estas palabras significan en tu experiencia. Y lo que estas imágenes que ves también significan en tu percepción. Lo que te inspiran. Si tus ojos se cierran, puedes cerrarlos. Voy a seguir. Y ahora si tus ojos están cerrados, te agradecería muchísimo que los abrieras porque esta frase deberías leerla. Porque cuando hablamos de aire, hablamos de la materia de la libertad. Hablamos del espacio que hay. Donde todo es posible, todo se puede dar y todo se puede crear. De la no forma aún no manifestada, que es exactamente lo mismo que decir todas las formas aún no manifestadas y eso es parte de tu composición luego tenemos las cualidades del aire. Tenemos, igual que hemos visto con los otros, con las otras características de eh, los diferentes, las modalidades de los elementos, pues vamos a verlos con el aire. Ahora vamos a abordar el aire mutable que está asociado a la estación de la primavera puedes respirar esta imagen respirar la sensación que te da y asociarla a este aire al aliento creador de vida al aliento creador porque si alguna de las modalidades de aire está asociada a la palabra es el aire mutable porque por sus, por sus características tiene la capacidad de materializarse en esta forma si te fijas no podríamos hablar si no fuera por el aire los mensajes no llegarían a ningún sitio si no fuera porque, porque el aire los transporta ¿no? y así que vamos a meditar en estas palabras que vemos aquí escritas y que yo voy a nombrar vamos a respirar cada una de ellas porque cada una de ellas es una experiencia nos trae una sensación nos trae un convencimiento, una seguridad, algo que conocemos, una identidad que está en nosotros. Y vamos a intentar conectar con todo ello para identificar el elemento aire en nuestra propia experiencia. Yo iré nombrando las palabras. Y tú solo respirarás. Cambio. Adaptación. Inteligencia cognitiva. Renovación. Información. Transmisión. Final. espacio. Si tus ojos están cerrados, puedes abrirlos para seguir con esta presentación. El periodismo sería una profesión que podríamos caracterizar como de aire mutable. La comunicación por sí, la transmisión de información. Perdón, se me, se me ha saltado. Se me ha saltado. Ya decía yo, uy, esto no corresponde. Perdón. Es que me quedo como en letargo y le doy demasiado despacio a la tecla y entonces me pasan varias diapositivas de golpe. Voy a ir con más cuidado. Vale, vamos a entrar ahora en el aire cardinal que se asocia a la estación del otoño. y a la conexión vamos a meditar en estas palabras ahora respirándolas sencillamente y la imagen Déjate inspirar por las imágenes, déjate inspirar por las palabras. Yo las iré pronunciando y las vamos respirando. Conexión. Relación. Reflexión Conversación Discreción Delicadeza. Si tus ojos están cerrados, puedes abrirlos despacio para dejarte inspirar por las imágenes y conectar con tus recuerdos, con tu identidad de aire. La conversación entre amigos o entre conocidos. La relación. La reflexión y el amor, claro, el amor entre las personas. Compartir ideas, reflexión, asociarse para llevar a cabo un trabajo o un propósito. Formar equipo y organizarse. Y luego ya vamos por la última modalidad que es el aire fijo. Está asociado al invierno. Y otra vez vamos a respirar. Y meditar en estas palabras, en estos conceptos, en estas ideas, en estas sensaciones, en estas identidades, en estas características que nos ayudarán a conectar con el elemento aire. Yo las nombraré y tú puedes nombrarlas si quieres o simplemente respirarlas. Estabilidad mental. Paciencia. Consolidación. Gestión de los recursos. De la información. De la comunicación. Amistad. Comunicación y tecnología. Si tus ojos están cerrados, puedes abrirlos despacio para dejarte inspirar por las imágenes. Teníamos la amistad. Tenemos la comunidad yendo todos a una. Porque se me ha olvidado, pero también es la comunidad, se me ha olvidado poner la palabra, la comunidad, lo que tenemos en común, las ideas que nos unen y la gestión de los recursos comunes. Más amistad, disfrutar en a, en, con los amigos, con la comunidad. Y disfrutar con los amigos, gestionando los recursos mediante la tecnología. <risas> Comunicar transmitir, pero ya más allá de la información. Ahora el aire fijo maneja más que noticias. Es un estadio de la mente un poco más complejo, una capa mental, algo más compleja. Comunicación mediante la tecnología. Y la independencia e individualidad y esa distancia que pone la mente entre los seres. Bueno, hasta aquí <risa> hemos estado hablando de eh, el elemento aire y bueno, como siempre agradezco a Pixabay y a Unsplast en este caso la cesión de sus imágenes que me han ayudado a, a, bueno, a, a transmitir lo que tenía para transmitir a mis amigos los astrólogos que me enseñaron mucho de lo que sé me transmitieron mucho de su conocimiento y me acompañaron a comprender cada vez más cosas o me acompañan, me siguen acompañando también y espero que me acompañen para por mucho tiempo a los youtubers que también transmiten conocimientos sobre astrología y a mi abuelita y a mis amigos astrólogos. Y creo que esto ya va a ser la última vez que lo diré. Nos vemos en, en la, de aquí dos semanas, dentro de dos semanas, con el elemento tierra, que es el último que nos queda de los elementos. Hasta entonces. Que tengas muy buenos días y excelentes noches. Espero que te sea muy útil lo que hemos estado viendo hoy.